Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta séptima clase de este programa en herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. Como ustedes saben, venimos en las últimas clases abordando diferentes temáticas que atañen al hábitat, al cuidado de la naturaleza y a la construcción de un sistema de desarrollo local y sustentable. Hemos hablado de agroecología, hemos hablado de cuidado, hemos hablado de permacultura. En esta ocasión nos toca hablar de la gestión de residuos y el reciclado en pos de la construcción de una economía circular. Para esta clase hemos decidido convocar a compañeros del municipio de Tigre, compañeros que vienen recorriendo ya hace casi 15 años una experiencia cooperativa en donde a partir de un modelo justamente asociativo es posible repensar la relación entre la producción, el consumo y el ambiente. Para eso entonces vamos a contar en este miércoles con Ramiro Martínez, que es presidente de una de las dos confederaciones de cooperativas de trabajo de Argentina, CONARCOP, Socio fundador de la cooperativa Creando Conciencia, que es la experiencia que también vamos a estar revisando, repasando hoy. También Ramiro es Secretario de Integración de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA y Presidente de la Federación de Trabajadores Cooperativos Tetracop. Junto con Ramiro va a estar Noelia Segovia, que actualmente es Presidenta de la cooperativa Creando Conciencia, que les comentábamos hace un rato, localizada en Benavides, municipio de Tigre. Y después, para complementar lo que siempre nosotros buscamos, que es ver cómo se articula el sector cooperativo con la política pública municipal, invitamos a Edgardo Jalil, que actualmente es director general de separación de residuos en origen del municipio de Tigre. Edgardo nos va a estar contando cuál es el abordaje municipal a esta problemática y esperamos que el testimonio que nos dé Edgardo sirva de utilidad, valga la redundancia, para pensar la política pública en los municipios que todas y todos ustedes que están participando en este curso están trabajando. Así que, sin más preámbulos, yo le doy la palabra a Ramiro para que nos cuente más en general y conceptualmente el abordaje del cual vamos a estar charlando en estas dos horas. Ramiro, un gusto contar con tu presencia. Estamos ansiosos por escuchar lo que tenés para compartir con nosotros. Hola, Sebastián. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todos agradecidos a la invitación, como siempre, a DNAES y a, a todos los compañeros que nos convocan para contar, primero la experiencia de creando conciencia, pero en, este, en esta ocasión voy a, voy a tomar la, el atrevimiento de hablar del marco cooperativo de, de la experiencia de gestión de residuos, para después pasar a la, al modelo particular que abordará Noelia y la, justamente la, el abordaje. Que hemos la gestión local municipal que va a dar Edgardo, que además para vale recordar que es compañero de la cooperativa Creando Conciencia en Uso de licencia para, para ocupar, ocupar una función pública. Ahora voy a compartir una, un pequeño el que hemos armado para, para esta ocasión desde la Confederación, eh, pensando en eh, esta capacitación eh, a la cual nos han convocado. Un poco lo que vamos a hacer es una, una introducción a este séptimo este encuentro de herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local, tal cual marcaba eh, Sebastián. con tal cual se mencionó, es una de las dos Confederaciones de Cooperativas de Trabajo de existen ¿no? Hoy junto con la CNSP, eh, que fue constituida con Arcop en el año 2015. Cuenta con 11 federaciones asociadas, con en representación en 10 pro, 16 provincias de nuestro país. Eh, está integrada actualmente por 18.000 trabajadores y trabajadoras autogestionadas, eh, organizados en 298 cooperativas, con una diversidad de rubros y e, género, eh, que va desde tal cual hoy vamos a presentar la gestión de residuos, pasando por la metalúrgica pesada, agricultura familiar y gastronomía de todo tipo. Todo tipo, digamos, un, quizás una de las eh, ejes centrales del sector cooperativo es ser transversal a todas las actividades económicas que hoy eh, están dando vuelta en nuestro país. Siempre desde la Confederación hemos pregonado la consolidación de la articulación eh, de las cooperativas en base a sectores o rúbulos. En base a esto, tenemos conformado cuatro. Eh, cuatro redes, que son las de la red gráfica, la red de metalúrgica, la red de gestión de residuos, la red de economía del cuidado de adultos mayores, en donde venimos fortaleciendo también esta, estas articulaciones, principalmente, tal cual hoy nos convocan, vamos a hablar de, de la red de, nacional de recicladores, que está integrada actualmente por 26 cooperativas de trabajo, eh, con, en diferentes provincias de nuestro país, y que en un casi 85% articulan eh, necesariamente con el municipio en el cual se encuentran ubicados, dado que la responsabilidad de la gestión de residuos y la articulación y disposición de estas entidades es extremadamente necesaria para el fortalecimiento del sector. Eh, no podemos desconocer en la gestión de residuos, la participación del Estado, y de ver también, digo, los factores, quizás es una de las principales reivindicaciones que hemos tenido desde el sector eh, en la gestión de residuos es re reconocimiento eh, casi que total hoy en todas las provincias de nuestro, nuestra función pública eh, con respecto al trabajo que realizamos, de considerarnos un sector de inclusión, y eso es una de las primeras barreras para el cuidado del medio ambiente en general, en las comunidades en donde trabajamos. Bueno, ahí empezamos a tener valores con respecto a lo que hoy plantea la Confederación. En Argentina está considerado que hay una tonelada que se dispone cada dos segundos, y el porcentaje de reciclado hoy a nivel nacional es muy bajo, dado, dado diferentes parámetros. y El abordaje que quizás deberíamos tener a través de políticas públicas Consolidadas o a nivel nacional, y, a, y no a veces a través de expresiones provinciales eh, que tienen el límite justamente geográfico de, de, de su marco provincial. ¿no? Eh, ahí podemos, la verdad, que sería interesante citar, eh, además de la presencia de más de 400 cooperativas relevadas, solamente en el AMBA y eh, en, el, en el AMBA. Eh, y otros municipios cercanos de la provincia de Buenos Aires se encuentran más de 100 cooperativas de, de reciclado en un país como el nuestro, que cuenta con más de 2.400 municipios. Eh, y el problema de la gestión de residuos es un problema mundial, el que podemos localizar en nuestro país. Eh, es, una, es una necesidad que hoy no se discute si tenemos eh, a veces algunas cuestiones de definiciones políticas que marcan la aplicación de la normativa. Ahí dentro de las normativas de todo el atrevimiento de destacar eh, la política pública abordada por la provincia de Buenos Aires a partir de diciembre de 2013, con la aplicación en febrero del 2014, que son las denominadas resoluciones del OPDF 137, 138 y 139, que sentaron un precedente, junto con algunas normativas de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para el cooperativismo de trabajo, y su consideración como destino sustentable en eh, de, de, de la gestión de residuos. Esa normativa eh, y política pública que valga la, vale la importancia una co-construcción entre el Estado provincial y una mesa de asociativismo dio origen a, esta, a, esta, a estas resoluciones que en, durante esta pandemia se han trabajado nuevamente para ayornarlas a las épocas y los momentos que estamos viviendo, pensando en ampliarlas a los 125 municipios de la provincia de Buenos Aires. Esa, esa política pública, que seguramente Gerardo y Noelia van a destacar también, eh, tuvo una imputación en el erario público de cero, porque fue una normativa que aprovechó eh, la, necesidad, o la, la necesidad de la comunidad y de los grandes generadores de disponer sus residuos con un plan de gestión adecuado. Esa, ese plan de gestión dio origen también a los destinos sustentables, en donde se realizó que esos destinos sustentables fueran cooperativos, y la verdad, eh, el impacto de las resoluciones en número han sido muy positivo para todas las cooperativas de trabajo en la provincia de Buenos Aires, y en algunos municipios esa normativa fue top, copiada textualmente y transformada en eh, ordenanza municipal, como es el caso de la Vezaneda en donde incluso se entregó un párrafo donde incentivaba el tratamiento de esos residuos fuera dentro del mismo distrito que, que los generaba. Dentro de la confesión también, y en pos de este rubro, hemos adoptado eh, algunas cadenas de valor, tal cual decía al principio, ¿no? Nosotros somos eh, la actividad del mundo cooperativo, es transversal, a actividades eh, de la vía de la común y que están relacionadas quizás con otras empresas de capital tradicional. Eh, acá estamos mostrando ejemplo de uno de los eh, modelos que nosotros llamamos más de cooperativismo puro en gestión de residuos, que es un trabajo que estamos haciendo articuladamente con el, el vidrio, el, el cual tenemos un producto final justamente realizado con vidrio recuperado de, de, de nuestras cooperativas, donde es desarrollado por la cooperativa recuperada que está la Avellaneda, la ex Italux, Lecturas que ha sido mentora justamente de una historia en, el, en la empresa del vidrio, que bueno, hoy está recuperando en base a un, a un proceso de, de trabajo eh, interno muy fuerte y externo con respecto a mejorar, por ejemplo, la especie de realización de ese material, dándole un valor social al producto final muy importante. Ahora que esto lo destacamos como uno de los valores porque es una, una experiencia muy reciente que estamos llevando adelante con la generación de platos, vidrios, platos, vasos, botella que están dando, impactando positivamente, no solo en la, en la cooperativa generada del producto final, sino en las cooperativas que justamente tratamos ese y lo disponemos, e incluso con una mejora económica que impacta en los residuos de los asociados de esta red de recicladores, dado que no tiene ninguna, ningún perímetro de distancia o, o, o límite de traslado provincial del, del sitio que, que, que procesa creo, la, la, la ex hoy que se a abandonado. Otro de los procesos que estamos alentando dentro de la, la confederación son los desarrollos de eh, productos dentro de las mismas cooperativas, o se va a, a hablar de grado. Acá estamos viendo el ejemplo el plástico, en este caso es tergopol, que es polistireno expandido, el cual el material eh, es, es, es generalmente conocido como tergopol, es 80% aire y el 20% es un material que es estireno, en el cual muchas cooperativas asociadas, trabajando en red, con guía con Conarcop y a las federaciones, teniendo un lugar como creando Conciencia, hemos llegado a la fabricación de óbiles, útiles escolares, de reciclado, que está próximo ya a salir eh, al, al mercado, teniendo eh, una reinserción de un material que hoy estaba por a eh, nivel nacional está por un índice de reciclado por abajo de los dos dígitos, o sea, menos del 10%, y eso, eh, entendiendo que es un material que hoy abunda ante cualquier producto que compramos, sea chico, grande o mediano, y la verdad que. Los antiguos son honrados que muchas cooperativas han podido o, o, eh, dar este paso. Eh, la, estos son dos ejemplos de cadena de valor que son interesantes porque la esa lo articula la, la confederación a través de sus federaciones, a través de las unidades cooperativas y ha dado un empoderamiento a, la, a las entidades eh, asociadas pensando en tener un producto final para su venta. Dentro de, la, de lo que hablaba de políticas públicas, más allá también de la, de la articulación con respecto a destinos sustentables y disposición, entendemos que hubo dos ejes también fundamentales que pudimos abordar. Yo creo también un caso como, como fue la certificación de la normativa para recicladores y separadores en la provincia de Buenos Aires, que se aprobó en 2016 eh, y que sigue vigente, donde pudimos construir con la Dirección de Educación y Cultura de la Policía Mundial, una normativa que calificara y diera sentido a un, una cuestión que era muy demandada por todos los asociados cooperativos en la gestión de los tíos, que era certificar o profesionalizar nuestro trabajo. La verdad que eh, haber eh, desarrollado esa herramienta nos permitió también seguir dando un paso en estas dos categorías que pudimos normalizar, que es... La, la separación y el pretratamiento con maquinaria fue certificado a través de la Dirección de Educación y, y Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Más que nada, este marco del cual yo me dirigía a Ciudad de Ustedes tenía una, una visión más integral, pensando en cómo de cualquier municipio de nuestro país podemos abordar el trabajo en conjunto, teniendo diferentes herramientas. Eh, legales para relacionarnos con las, con las cooperativas, y, o, diferentes formatos, no existe un solo el formato. Y un dato que es interesante dejar para el pie de las próximas presentaciones es que, que, que en el distrito del Tigre, antes de que nosotros empezáramos a trabajar eh, en forma conjunta hace dos años con la Asociación de los se disponían con, el, con, el 2, con toneladas por día, es el y nuestra planta eh, funciona hoy casi con un poco menos de 400 toneladas por mes de procesamiento. Y ese índice indicaría una, una, una presentación, una necesidad de muchas cooperativas articuladas trabajando, y bueno, la verdad que tendríamos que abordar también un cambio de hábito a nivel mundial, pero en principio el cambio de hábito lo estamos dando desde la gestión de recursos en cooperativas. Muchas gracias por, por, por, la, por la presentación y por la invitación. Gracias, Ramiro. Ese, ese dato, a ver, corroborémoslo porque me parece que o yo lo entendí mal o da muestra de lo problemático de la situación. Dijiste que por día el municipio de Tigre genera 800 toneladas y que la cooperativa, creando conciencia, tiene una capacidad de procesamiento de 400 por mes, ¿correcto? Sí, estaba el gardo ahí para. El gardo lo escuchaste. Si querés, sí. pero sí. Esa era la, la tasa de pesado. O sea que, digamos que necesitaríamos eh, dos creando conciencia por día. Eh. Sí. Tenés en cuenta que está el orgánico ahí metido también, ¿eh? Ojo. Ahí no ah, estás en la totalidad. Perfecto. Pero tomándolo un 50%, tenés para, tenés para hacer un, varias plantas. Perfecto. Bueno, interesante, ya tal vez no tanto a nivel municipal, pero tal vez desde la perspectiva más nacional, como vos lo planteabas, eh, digamos daría la sensación de que hay mucho espacio para tratar de abordar este problema creando más trabajo asociativo. Sí, mira, es un dato común, que el dato después también lo puedo variar, y Noelia, que es el CEAMSE, hoy entran... Entre ambas, entre todo lo que se dispone, son mil toneladas a día. 6.000 toneladas a día, bueno. 16.000. mil sí. tremendo, tremendo. Bueno, queda claro la, la, magnitud, sí. la magnitud del desafío. Noelia, entonces ahora nos va a comentar, nos va a ilustrar la experiencia concreta de Creando Conciencia, que ojalá que sirva de inspiración para que en muchos otros lugares, territorios, se puedan replicar estas experiencias. Los números que acabamos de dar justamente dan muestra de la necesidad de avanzar y de profundizar este el trabajo. Noelia, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, acá estamos. Le agradezco la invitación para poder eh, contar sobre nuestra experiencia en todos estos años que venimos trabajando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco el espacio. Y bueno, yo les voy a comentar eh, más eh, sobre cómo tra estamos trabajando en la cooperativa Creando Conciencia, eh, y a complementar un poco también de todo lo que estuvo trabajando y conversando Ramiro recién. Les voy a presentar nuestro trabajo. Creando Conciencia es una organización de formato cooperativo. Comenzamos allá en el 2006 con un grupo de vecinos que estábamos muy preocupados por la gran cantidad de residuos que se iban generando diariamente. Eh, y también otra de nuestras preocupaciones es que había eh, muchas personas que trabajaban hasta altas horas de la noche eh, recorriendo la zona, incluso yendo a que o sea, capital federal para poder eh, traer materiales y también poder llevarse un ingreso eh, digno a sus hogares. Es ahí cuando eh, surge creando conciencia con dos grandes pilares, que uno es la inclusión social a través del cuidado medioambiental. Eh, actualmente, nuestra actividad principal es la recolección diferenciada de archivos dentro de barrios privados y empresas, eh, y también de, de el procesamiento de los materiales en la planta propia de procesamiento. ¿sí? Nosotros estamos ubicados en benavidas y a través de esto generamos eh, trabajo genuino y participamos en todos los estadios de la economía circular. Eh, nosotros cuando comenzamos allá en el 2006 no existían todas estas palabras de sustentabilidad, eh, cambio climático y demás, entonces fue todo un desafío para nosotros en estos eh, 15 años que estamos trabajando y acá eh, siempre intentamos seguir hacia adelante y bueno, ahora está muy muy ligado esto a lo que es la economía circular y fueron surgiendo diferentes eh, desarrollos que generamos. Sí. Lo importante de poder trabajar dentro de la economía circular es que garantizamos la trazabilidad de los distintos residuos que vamos procesando. ¿Sí? A ver. Bueno, nosotros comenzamos dentro de este círculo virtuoso de lo que es la economía circular en la promoción de eh, de la separación en origen, capacitamos a tanto los vecinos, a empresas o a colegios, o todo aquel eh, interesado en cómo poder separar los residuos, nosotros nos acercamos, les explicamos y también la importancia de por qué deben estar limpios y secos, porque intervienen un montón de actores. Muchos creen que uno cuando deja la basura o la bolsita afuera de su casa y pasa al recolector, directamente ahí se termina el problema, sino que ahí es cuando... Empieza uno nuevo y atrás hay un montón de actores involucrados. ¿sí? Nosotros hacemos la recolección de residuos y también eh, recepcionamos los materiales reciclables que traen eh, los diferentes puntos. Tenemos una planta propia de procesamiento, como les había comentado, en donde tratamos y acondicionamos cada uno de los reciclables que llegan a la planta. ¿sí? Después eh, todos estos materiales, una vez que son acondicionados, son recertados eh, como un nuevo recurso valioso. ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todo este material que se procesa en la planta de Creando Conciencia llega directamente a la industria eh, como corresponde y de esta manera garantizamos la trazabilidad eh, de estos residuos. Y también... Eh, hay residuos que hoy por hoy no está teniendo una salida, eh, entonces lo que la cooperativa necesita eh, cuando se compromete es tratar de eh, reinsertar la mayor cantidad de residuos posibles. Y es acá cuando nosotros comenzamos con un proyecto para poder eh, tratar los plásticos eh, como es las tapitas, eh, los bidones y el telgopor. ¿Cómo nos comprometemos también eh, con esta economía circular? Siempre diseñamos y vamos innovando nuevos productos sustentables. En estos eh, huarteras que ven acá y estos maceteros los realizamos a través del proyecto Creando Equipamiento, que está ubicado en nuestro nuevo polo productivo. ¿sí? Estos productos están realizados y pensados eh, para que puedan durar a la interferia que están realizados 100% con residuos, y de esta manera le podemos demostrar a toda persona comprometida que realmente ese residuo que recicló se convirtió en un producto sustentable. Acá también podemos ver diferentes eh, materiales que se han convertido en un nuevo recurso, como son los mates que están hechos a través de telgopor, o si no, con las perchas que están hechas a través de las tapas Y también es eh, muy importante el compromiso en la comercialización de los diferentes productos que nosotros estamos generando. ¿sí? Nuestra planta de procesamiento eh, trata todos los residuos, los llevas a la industria para que vuelvan a convertirse en un nuevo cartón, en un nuevo papel, en un nuevo vidrio, como comentaba Ramiro. Eh, pero también es muy importante que esta comercialización, luego de una capacitación, vuelvan a llegar a nuestra planta de procesamiento para que se siga con ese círculo virtuoso de lo que es el reciclado. ¿Cuáles son los actores fundamentales en la participación de toda esta economía circular? Es la sociedad civil, o sea, todos nosotros, todos los vecinos y los grandes generadores, como barrios, empresas y todo aquel que esté o los hoteles o los restaurantes en donde... Eh, generen grandes cantidades de residuos, ¿sí? Y también es muy importante el acompañamiento que tengan eh, las políticas públicas para eh, este tipo de emprendimientos, ¿no? eh, A nosotros que eh, fue un eje muy fundamental eh, y nos acompañó en nuestro crecimiento fueron las resoluciones del OPDS, las 137, 138 y 139, eh, como los comentó Ramiro anteriormente, en donde eh, los grandes generadores como barrios privados, el club de campo, las empresas o los hoteles de cuatro y cinco estrellas están comprometidos de hacerse cargo de sus residuos y llevarlos a un destino sustentable. De esta manera, también nuestra planta eh, pudo comenzar a certificar todos los residuos que llegan. Y también nuestros camiones cuando van a realizar la recolección de residuos están certificados ante lo que y también es muy importante todos los programas municipales que puedan acompañar al crecimiento de eh, las organizaciones de este tipo. Bueno acá le vamos a, le estoy por mostrar eh, creando conciencia en números ¿sí? desde toda nuestra historia cómo todas estas políticas públicas y el acompañamiento logró fortalecer al movimiento cooperativo. Comenzamos en el 2006 obteniendo nuestra matrícula y en el 2008 eh, pudimos, disculpen comenzamos en el 2006 eh, trabajando eh, en equipo viendo qué problemas podíamos eh, resolver eh, con todas estas cuestiones de residuos y luego de dos años pudimos obtener nuestra matrícula como cooperativa de trabajo, ¿sí? Actualmente nos encontramos en la ciudad de Benavides, partido de Tigre, y en un inicio éramos solamente seis socios, que es lo que se necesita para comenzar una cooperativa, y actualmente somos 57, ¿sí? Que a nosotros nos encanta decir que somos 57 familias que actualmente están viviendo y apostando a este proyecto cooperativo, ¿sí? Eh, el 60% de la participación en nuestras cooperativas son mujeres y el 90% de los socios es sostén de hogar. Esto también nos enorgullece mostrarlo porque un montón de, de personas que vivían en lugares muy vulnerables o no tenían eh, condiciones para poder acercarse al mercado laboral o reinsertarse en el mercado laboral, bueno, nosotros le estamos dando la oportunidad de poder trabajar con nosotros. ¿Cuáles son los materiales que trata nuestra planta? Podemos mencionar el papel, el cartón, el vidrio, el por de electrodomésticos y los plásticos en generales, que ahí pueden ser eh, botellas, tapitas, bidones, eh, y también eh, los metales. Acá ingresan lo que serían las latas de conserva, los aerosoles, los desodorantes. ¿sí? Eh, y hasta el 2019 nuestra cooperativa ha logrado procesar más de 12.596 toneladas. De los, podemos decir que de los residuos generados diariamente, el 80% se puede reciclar. En nuestra planta procesamos aproximadamente 9 toneladas diarias, de las cuales podemos recuperar un 85%. ¿Cuáles fueron los puntos de inflexión más importantes dentro de la cooperativa? Donde pudimos eh, marcar un crecimiento tanto en la parte social como en la parte eh, del procesamiento de, de material, sí. Eh, acá tenemos unos números en donde eh, podemos demostrar que incrementamos el índice de toneladas procesadas en un 40% en el primer año y un 20% anual hasta la fecha cuando salieron las resoluciones del OPDS a partir del 2014. Y hasta la fecha vamos certificando a través de este organismo más de 5.443 toneladas. También las resoluciones del OPDF nos permitió competir con diferentes empresas de renombre en gestión de residuos eh, sólidos urbanos. También nos ayudó a trabajar con eh, clientes de importancia, ¿sí? Como podemos mencionar, ASAT, TETRA, Nordelta, Sopuertos del Lago, que son eh, barrios privados eh, de acá de la ciudad de Tigre, ¿sí? Y nos nos posibilitó llegar con nuestro proyecto a más de 65 mil habitantes de la zona. Otra cuestión muy importante, como les mencionaba, es eh, el acompañamiento que tuvimos y el reconocimiento también de eh, la Intendencia de Tigre. ¿sí? Ahora que Eduardo nos va a comentar un poquito más de cómo funciona este programa que se llama Recicla, a nosotros nos permitió crear 15 nuevos puestos de trabajo eh, pudimos fortalecer la economía también, la economía local de la ciudad de Benavides y también incrementamos un 60% anual la eh, recepción de material en nuestra planta. ¿De cómo funciona el programa recicla Ellos hacen la recolección de reciclables dentro de todo el municipio de Tigre y lo traen a, no, a nuestra planta como destino sustentable. Entonces ellos se han convertido en el primer municipio en donde fehacientemente pueden demostrar que todos los reciclables que los vecinos eh, separaron fueron reinsertados correctamente. Bueno, espero que les haya gustado la presentación de nuestra cooperativa eh, y bueno, los invito cuando puedan y termine todo, todo este momento en que nos pueda conocer y para ver todas las cosas que, que tenemos para, para mostrar, tanto en el polo productivo como en la planta de procesamiento. Muchas bueno Noelia, muchas gracias por la presentación, muy interesante la experiencia de Creando Conciencia, interesante lo que decías al final de la articulación con la política pública municipal, así que diste el pie perfecto para presentar a, a Edgardo. Edgardo, estamos ansiosos por escuchar entonces cómo vienen trabajando la separación de residuos en origen desde la política pública municipal, bienvenido. Muchas gracias, hola a todos y todas. Mi nombre es Edgardo Jalil y hoy cumplo la función en el municipio de Tigre como director general del programa Recicla, que es un programa que se lanzó hace dos años a pedido del señor intendente, el doctor Julio Zamora, que se basó en tres eh, pilares de promover esta recolección diferenciada de residuos, una gestión local de los residuos reciclables, que hasta el momento no se había dado acá en el partido, que se logró a través de la cooperativa Creando Conciencia, y una promoción y educación ambiental, llevando a todos los vecinos a conocer qué se debía separar y por qué se debía separar los residuos. O sea, pusimos en, el, en, en tema en la problemática de la basura. Es así ideamos dos metodologías de trabajo en la recolección diferenciada como van a ver en las imágenes ya no se hace esa recolección con camiones de residuos comúnmente conocidos como camiones cola de pato sino que se hacen con camiones caja seca teniendo en cuenta la experiencia de la cooperativa creando de 10 años de trabajo desarrollando este trabajo y donde marcadamente se notaba la diferencia hacia los vecinos de cuando se les pedía que hagan algo distinto con los residuos y después pasaba un camión de basura. Entonces, aprendiendo de esa contradicción que se generaba, nosotros desarrollamos esta idea copiando sanamente eh, la metodología de trabajo de la cooperativa. Es así que hoy eh, el municipio de Tigre cuenta con una recolección domiciliaria de cinco localidades, de las 17 que tiene, y colocó más de 100 ecopuntos distribuidos en, toda la, en todo Tigre. O sea que todos los vecinos tienen acceso hoy al programa de reciclado y a esta recolección diferenciada. Como van a ver, la gestión es, y era, a periodo del intendente, acá se ve en la foto, eh, una necesidad. Que había una obligación de gestionar estos residuos en Tigre. Estos residuos que eran separados, y recolectados debían ser gestionados en Tigre. Es así que nos con, con el, contactamos con la cooperativa, hicimos todo un seguimiento de lo que podía o no tratar la cooperativa y es así que eh, empezamos a trabajar. Esto generó un beneficio de, de esta asociación en conjunto, de este convenio que generamos entre el municipio de Tigre y la cooperativa Creando Conciencia, una lógica generación de empleo local un trabajo mancomunado entre la cooperativa, la logística, la recolección, el trabajo, la promoción y la educación, y a cambio de todo este esfuerzo, nosotros lo que necesitábamos desde Tigre era la certificación de la gestión de los residuos, y convertimos en el primer municipio, en la provincia de Buenos Aires, que gestiona los reciclables a través de un destino sustentable, y que recibe la certificación oficial del OPDS. El OPDS si conocen es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, que es el equivalente al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. La cooperativa, como decía recién, emite mensualmente esta certificación. Este es un... presenta frente al OPDS y esto lo que logra, esta certificación lo que logra es la transparencia, que hasta ahora o en la gestión de residuos posiblemente no la tenga entonces, nosotros lo que algo que nos pidió el intendente fue que teníamos que ser transparentes, teníamos que generar los datos estadísticos para medir los resultados de las políticas públicas que él mismo lleva adelante, y eso también nos permite dar un feedback a la población. O sea, nos interesaba darle a la, a la, a la población de Tigre, al vecino de Tigre, eh, los datos de lo que está pasando con estos residuos. Entonces, ahí es que empezamos a trabajar con la cooperativa para tener estos estas estadísticas que nos permitan también desarrollar dónde está la problemática, si en una localidad se junta mucho, si en la otra localidad se junta poco, si los ecopuntos en alguna zona funcionan bien o funcionan mal, y ahí poder activar a través de las delegaciones, a través de, de las secretarías, a través de la visita del mismo intendente, de poder eh, convencer a los vecinos de que acompañen este proyecto, que acompañen este programa, porque que vean que al final de la cadena, el resultado es que se generen puestos de trabajo, que se respete el, el trabajo que hace el vecino en su casa, y que a través de eso, nosotros lo que logramos es que venga más material, mejor, mejor calidad de material, y eso nos permita darle a la cooperativa un mejor trabajo. Como verán ahora, estos son los, dos, los datos concretos porque se basan pura y exclusivamente en la certificación que hace la cooperativa todos los meses. Como verán, si ustedes ven el esquema, eh, siempre fue en aumento. Desde que comenzamos nosotros allá por mayo del 2019 hasta ahora, todo fue, fue incrementando. Y como vean, es muy importante para nosotros decir que esto nunca tuvo un pico bajo, sino que siempre, siempre, siempre se mantuvo en alto, inclusive hoy dentro de lo que es la pandemia. La recolección que llevamos en total son de 820 mil eh, kilos, o sea 820 toneladas. Que no es un tema menor para un programa que se lanzó y que tiene, y es muy joven todavía, porque pensar esta cantidad de residuos reciclables, separados por los vecinos de Tigre, en tan corto tiempo, la verdad que es, nos enorgullece, nos dice que estamos por el camino correcto, nos dice que el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo muy bien, porque lograr que los vecinos se hayan adaptado a, esta nueva, a este nuevo servicio público que hayan logrado separar esta cantidad de residuos reciclables es impresionante. Acá lo que tenemos también en estas estadísticas para tener en cuenta lo que representó esos kilos en los diferentes materiales según las certificaciones. ¿no? Como verán, se recolectaron y se, se separaron de esos residuos ...205.000 kilos de plástico... ...199.000 kilos de papel y cartón... ...11.800 kilos de, de metales. Sé que estos números no significan nada... ...en función de la cantidad de residuos que se generan... ...pero es un comienzo... ...y entendemos, como así lo entiende el señor intendente... ...es que por algún lado tenemos que empezar. Y hoy lo que estamos haciendo es empezar... ...y como vieron, sigue en aumento. Para lograr esto y que esto sea concreto y que el vecino comprenda, hay una promoción ambiental firme, concreta, que se desarrolla a través de un equipo de 30 promotores ambientales que recorren las calles, que fueron capacitados tanto por la Universidad Nacional de San Martín como con la, por la cooperativa. Si ustedes ven las fotos, están ahí los chicos escuchando lo que tiene para decir Noelia, explicándoles cómo son lo importante que los residuos vengan separados, que no vengan mezclados, que no vengan con residuos húmedos, haciéndoles entender que atrás de esa bolsa que se recolecta hay una persona que la tiene que abrir, que tiene que elegir los materiales, que los tiene que separar. Y eso es lo que nos permitió, en esta difusión puerta a puerta, que se visitaran más de 35.000 frentes. O sea, un trabajo enorme que se hace todos los días, donde los 30 promotores salen, donde los 30 promotores se encuentran, eh, hacen y realizan talleres educativos, esta, esta foto también marca que no paramos en la pandemia, que seguimos haciendo talleres gracias a, a, al esfuerzo de los mismos promotores ambientales que lo surgieron. No es que vino alguien de afuera a decirnos nada, sino que los mismos promotores ambientales dijeron qué manera tenemos de poder llegar a los vecinos. Ya llevamos más de 100 talleres brindados desde que se declaró la pandemia hasta ahora y se capacitaron a 3.000 personas. Otra de las cosas que también estamos implementando, como todo, que es algo muy simple, que es las sombrillas informativas en los lugares públicos, en los lugares donde hay paradas de colectivo, en las plazas, en eventos públicos. Eh, estamos todo el tiempo, hemos participado de maratones donde la cantidad de atletas consumen una bebida o agua o gaseosa o energética y tiene como residuo, queda como residuo la botella. Nosotros hemos hecho campaña en las maratones de Tigre tenemos redes sociales, tenemos un programa de radio que continuamente aconseja recomienda a la gente cómo debe separar los residuos, qué días pasamos por la puerta de las casas, dónde están los ecopuntos. Y eso es lo que nos permite es afianzar nuestro trabajo, afianzar nuestro servicio y por ende tener eh, un trabajo en común con la cooperativa Creando Conciencia. Eh, si quieren saber más, del programa, del proyecto, de lo que estamos haciendo en Tigre o quieren contactarse conmigo, eh, acá dejo las redes y bueno, les agradezco desde ya que nos hayan tenido en cuenta para, particip para, para participar de este evento y les mando un fuerte abrazo. Hola, buenas tardes, bueno evidentemente hemos tenido un problemita técnico, mi nombre es Sebastián García y quiero saludar a Ramiro, a Eduardo y a Noelia nuestros tres participantes del día de hoy. Eh, Edgardo, en pantalla? ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Acciona el micrófono, por favor. Edgardo, ahora sí. Ahí estoy. Hola. Ahora, Hola. Bien. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Sebastián García es mi nombre. Voy a estar haciéndoles algunas preguntas que no se están haciendo llegar. Los participantes, invitamos también a los participantes a volcar preguntas en la web. Va a estar con nosotros también preguntando Gabriela Refineri y estamos esperando... Edgardo, ¿estás por ahí? Eh, no, perdón, eh, Ramiro Martínez. Y Noelia Segovia. Sí, sí. Nuestro, sí, Ramiro, te escucho. Nos faltaría Noelia como para poder empezar con algunas preguntas. Silencio sí, ahora. Noelia. Mientras no, tanto, te voy preguntando Pésime. a ti. Eh, a ver, si tuvieras que. Eh, primero, excelente la explicación y la verdad que muy detallada. Si tuvieras que explicarle a algún municipio que está ingresando en este tema, que no tiene todavía armado los equipos, que no tiene una mirada más, más allá de la inquietud ecológica, no tiene otro elemento, ¿cuáles serían en, en tu experiencia de los primeros pasos que debería dar? Y bueno, los primeros pasos que dimos nosotros en Tigre era entender qué tipo de residuos se genera que, y recurrir al lugar donde lo, posiblemente los puedan tratar si esos residuos son compatibles con lo que ese destino sustentable eh, puede reciclar. Era, era indispensable saber qué era lo que podía reciclar la cooperativa como para poder empezar a desarrollar un programa, ¿no? Y en función de ese programa empezar a formar a los promotores ambientales que son los que salen a la calle y los que van a convencer al vecino de esta separación en origen. A ver, no hay algún lugar por donde empezar, es, es un todo, digamos, o sea, pero sí es indispensable tener un lugar dentro del distrito, dentro del territorio para poder procesar esos materiales, y es indispensable que la gente que esté a cargo del programa hable con esta gente para ver qué son los materiales que puede recuperar de estos residuos, ¿no? Para poder formar, capacitar y diseñar todas estas campañas de propaganda que te van a permitir recolectar la mayor cantidad de material posible. Eduardo, la misma pregunta le queremos hacer a Noelia, pero a nivel cooperativas una cooperativa, hoy hay muchas cooperativas que empiezan su formación, que están en este momento en conformación, que están orientadas hacia el reciclado de residuos sólidos, hacia hacia la ecología, qué en tu experiencia también, ¿qué les dirías a estos compañeros que, que ingresan a este nuevo sistema económico? Bien, eh, bueno, eh, tratar los residuos no es algo tan sencillo, a nosotros nos costó muchísimos años poder llegar a lo que somos hoy, eh, pero lo que es muy importante es poder apostar a esta organización, a este tipo de, de organización cooperativa, eh, porque realmente creo que es muy muy genuino este tipo de trabajo en donde cada uno podemos eh, agregar, dar valor agregado a cada uno de los materiales que va llegando y también a a nuestro trabajo, ¿no? Poder eh, valorizarlo. Así que, bueno, es muy desafiante, pero bueno, hay que hacerlo con mucha responsabilidad también. Eso es muy importante, porque muchos podemos tratar los residuos, pero pocos pues, lo hacen con responsabilidad. Bien, para los dos, en alguna charla previa de preparación de esto, eh, recordar que hablábamos de una experiencia que nosotros tenemos acá en Capital Federal, que es ver un montón de botellas con tapitas de PET, de tapitas de gaseosa y demás, y después no sabemos dónde ir a comprar eso que producimos. O sea, todos nos dedicamos a juntar el PET en algún lugar, pero después no sabemos dónde termina eso, eso no lo podemos ver. En el caso de ustedes vimos productos terminados. Vimos un mate, un macetero, acá nos están preguntando, eh, primero, cómo los producen, y segundo, cómo eh, la, la pregunta que les quiero hacer a ambos es, si yo, vecino de Tigre, quiero co comprar uno de esos productos. ¿A dónde voy? ¿Cómo, cómo accedo a ese, a ese bien? Eh, nosotros estamos vendiendo nuestros productos a través de nuestra página web, que es www.creandoconciencia.com.ar. También tenemos nuestra página de Facebook, cooperativa Creando Conciencia, y vamos actualizando constantemente... Eh, todas las novedades y todos los productos que vamos realizando. A ver, también nos eh, mencionabas el tema de las botellas y demás. Nosotros cuando llevamos a una campana, ¿no? Como consumidor, llevo una, un, una botella a una campana o lo llevo a un lugar para reciclar eh, y voy adquiero un nuevo producto, un agua, una gaseosa, eso es, realmente está hecho con material reciclable. Así que también... Eh, en las etiquetas, en el costado te dice, esto está producido con material reciclable en un 30% y demás, bueno, eh, nosotros podemos decir que realmente eso es verdad porque todos los, los productos que nosotros, todos los materiales que nosotros eh, procesamos directamente los llevamos a estas empresas que se encargan de, de realizar nuevas botellas Muchas gracias Noelia ¿Querés agregar algo más Eduardo? Estamos tranquilos, tenemos tiempo, les pido que se, se explayen tranquilos sobre los temas, estamos con bastante tiempo para, para conversar, muy distendidos. No contesten las preguntas como ping-pong, tenemos, tenemos tiempo para, para desarrollar ideas. No, más que nada agregando a lo que decía Noé, hoy el circuito de materiales reciclados está muy a la vista, es cuestión de empezar a buscarlos, investigar, entiendo que como municipio una de las intenciones más grandes que tenía el, el señor intendente era de que se genera la trazabilidad de los materiales. O sea, nosotros hoy todo, estamos convencidos que lo que la cooperativa hace es lo mejor y que tiene ya todo ese circuito muy aceitado y lo que logra es transparencia es lo que nosotros tenemos que mostrar como Estado, transparencia hacia el vecino que tiene alguna duda. Nosotros estamos convencidos que el trabajo de la cooperativa es el mejor, que comercializa estos plásticos a las empresas que efectivamente reingresan ese material de algún modo u otro eh, en el mercado, como puede ser una botellita de gaseosa que se transforma en otra botellita de gaseosa, o como puede ser una tapita recuperada que se puede transformar en una percha, en un mate, independientemente que sea creando el que lo comercializa, cualquier cooperativa de cualquier parte de la Argentina, si logra que esos materiales lleguen a estas empresas, se van a transformar en lo mismo, digamos. Hoy la economía, si bien la economía circular eh, hay que afianzarla todavía, y queda un montón de camino por recorrer, eh, hace muchos años que, como la cooperativa tiene 12 años y ya está trabajando con esta empresa, la de la gaseosa se llama cope que es una empresa que justamente está en Tigre, pero que trabaja las botellas de gaseosa hace un montón de tiempo, y, le, y al punto que les hace falta, les hace falta porque es más la cantidad que se produce que la cantidad que se recupera. Entonces hay una necesidad de entender nosotros que ya la botellita de gaseosa no puede terminar en un río, en una en una zanja o en una calle, en un cordón o en un desagüe, sino que tiene que terminar en manos de estos recuperadores urbanos para permitir seguir esta cadena de valor, seguir esta economía circular. Gracias, Eduardo. Hola. Tenemos... Hola, Gaby. Hola. Hola. Bienvenido. Bueno, mesa a la charla. Hola. Eh, Paso algunas preguntitas, ¿te parece? Dale, por favor. Eh, acá nos preguntan cómo participan eh, los ministerios de ambiente en este emprendimiento. Les paso tres preguntitas y ustedes las responden, ¿les parece? Eh, preguntan también cómo trabajan y desarrollan los productos plásticos para desarrollar elementos como maderas plásticas o elementos de bien común, como cestas. Y también nos preguntan qué grado de formalización, siendo en, el, en cuanto a la condición laboral, logran eh, los trabajadores recicladores. No sé quién, quién quiere responder a alguna de estas preguntas. Yo, yo contesto, un, contesto una, la, la, la relación con los ministerios. Eh, nada, la... la los ministerios eh, de, es un trabajo que venimos haciendo articuladamente, no es un trabajo solamente de, de la cooperativa, sino más que nada de, confe, de la confederación a nivel nacional, no solo con, los, con el Ministerio de Ambiente de la Nación, sino con las diferentes representaciones provinciales. Eh, voy a citar la, la, la participación, las resoluciones que se dieron en 2013 por parte del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, es parte de una de una lucha que, que encabezamos con un grupo de cooperativas allá por mediados de 2013, eh, justamente para un reconocimiento de nuestra función pública y la, la, la posibilidad de certificación de nuestros espacios como destinos sustentables. Ese, esa posibilidad también le generó un ingreso económico importante a la cooperativa y es parte de los valores pues, eh, del cooperativismo, digamos. Eh, es un grupo, así como somos un grupo asociado, somos un grupo de cooperativas y un grupo de federaciones que proponemos políticas públicas en base a las necesidades del sector. Eh, y también lo hemos planteado, por ejemplo, en el COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, de, eh, que representa a 22 provincias de todo nuestro país. Hay mucho para, para construir en política pública, hay precedentes para tomar, que debemos darle la importancia y el trabajo para con estos, con estos ministerios. Hoy creo que entendemos que hay unas políticas públicas, eh, tanto nacionales como provinciales, que fortalecen a, a la gestión de residuos a través del modelo cooperativo. Las otras dos se las dejo a mis compañeros. Gracias. Sí, adelante. Sí, no eh, te, yo te voy a hablar de la parte de lo que son los materiales que estamos logrando o a través de los cuales estamos construyendo cosas. La idea nuestra, desde, desde Creando conciencia era de poder eh, mostrarle al vecino en qué se podían transformar los residuos. O sea, todos en un momento llegamos a la conclusión de que esos, de esos, que esos residuos contaminaban, que esos residuos, eh, al no ser tratados, terminaban en un relleno sanitario, en una quema, en un basural... Eh, no regulado. Entonces, eh, todos sabíamos que eso contaminaba y la idea era de, de qué manera fortalecer nuestro trabajo a través de mostrarles en qué se podían transformar esos residuos. Eso dio resultados muy buenos. Eh, la verdad que la gente, al ver en qué se podían transformar estos residuos, acompañó el proyecto CREANDO CONCIENCIA, acompañó el proyecto de CREANDO EQUIPAMIENTOS y así empezamos a construir, de algún modo, todos estos muebles, este mobiliario urbano, hecho a través de un listón de plástico sin mil madera, convenciéndolo de que era un residuo que de otra manera iba a estar contaminando el planeta y de esta manera a través de nosotros se podía transformar en un banco de plaza donde vos podías ver sentado, tomando mate, ver jugar a tus hijos. O sea, era hacer ese cambio de paradigma y ese cambio de mentalidad, porque nosotros entendemos que lo que hay que lograr hoy con la sociedad y con nosotros mismos, porque estamos incluidos, es en entender la problemática de la basura. ¿no? Nosotros creemos que ahí, y estamos convencidos, de que tenemos que generar este cambio cultural para que el vecino entienda la problemática de la basura y los beneficios que tiene separar los residuos y que eso llegue a una cooperativa de recicladores. ¿Está? Ahora le paso la posta a Noelia. Muchas gracias. ¿Noelia? Sí. Bueno, eh, una de las preguntas, eh, la última, ¿cuál era? ¿De cómo nos organizábamos nosotros? Claro, ¿qué, ¿qué grado de formalización, yo entiendo, en cuanto a condiciones laborales han logrado los dos eh, las recicladoras, ¿no? Sí, bueno, actualmente nosotros somos unos 57 trabajadores que estamos eh, tratando todo el tema de lo que es la, la separación y la recolección de, de residuos. Nuestro formato eh, desde el inicio siempre fue de que cada uno que esté ingresando a nuestra cooperativa como trabajador pueda tener su monotributo, nuestro monotributo es, es autónomo. Eh, y a partir de, de eso ellos pueden tener una obra social y también pueden tener un aporte jubilatorio, ¿sí? Es más, antes de ingresar a nuestra cooperativa, eh, ya primeramente son socios antes de, de empezar a trabajar, así que, eh, bueno, en este momento eso nos da un, un gran orgullo poder decirlo, ¿no?, porque eh, sé que es muy difícil poder abonar un monotributo eh, y nuestra cooperativa se hace cargo del de aporte de cada socio, eh, así que bueno, en ese sentido, eh, nosotros podemos apostar a que ellos también, no tan solo estamos pensando en este presente donde ellos tienen su, su retiro, sino que también estamos apostando a futuro al momento de jubilarse. Y hay una pregunta que está vinculada con eso que es eh, cómo se proveen de seguridad en el trabajo, ¿no? Bueno, en, en cuanto a, a la tarea que hacen, ¿no? Sí, Eduardo, ¿querías decir algo? Comen bueno. Oh, eh ah, <risa> bien, bueno, eh, a ver, nosotros eh, somos una empresa social, ¿no? Somos una cooperativa, prestamos un servicio y cada vez que nosotros tenemos que presentarnos, competimos como cualquier otra empresa, ¿no? Eh, tenemos nuestros seguros, eh, también los chicos tienen su seguro de, de accidentes personales, los camiones también, eh, así que bueno, de esa manera siempre intentamos acompañarlos en todo su, su sistema de, de salud y también le ofrecemos a ellos un sistema de, de emergencias médicas que también lo que hace es afianzar todo lo que, capaz que una cooperativa está más exentas, ¿no? Eh, y Entonces de esa manera nosotros intentamos abordar todas la, la, las cuestiones de, de salud y seguridad. Lo mismo pasa con la planta, eh, tiene todas las habilitaciones correspondientes, eh, los cursos de seguridad e higiene, todos los elementos de protección personal y más ahora que estamos viviendo esta coyuntura, eh, más que nada, más que nunca tenemos que poder eh, garantizarle esta seguridad en cuanto a la sanidad. Gracias, Noelia. Tenemos varias preguntas en el mismo sentido que, eh, imagino que para Eduardo, eh, hablan, nos hablan de los residuos orgánicos. ¿Cuál es la finalidad que tienen? Y si están en alguna especie de tratamiento de compost o de compostaje dentro del municipio. No, por el momento el, resi el residuo orgánico, el residuo todo mezclado, la bolsa negra, es eh, trasladada por la empresa contratada al CIANCE, que es el lugar donde nosotros tenemos que arrojar los residuos. En ese sentido, eso se cumple y se cumplimenta al pie de la letra, se sigue, se controla y se hace eso. Lo separado en origen, ya sea por las campanas o por la recolección diferenciada que realizamos desde mi dirección, va a la cooperativa. La parte de poda estamos eh, investigando y tratando de llevarla adelante. Hoy la pandemia nos complicó un poco los tiempos, la idea es, y ya está presentado ante el intendente la posibilidad de hacer, y es una de la y tiene muchas ganas el intendente de hacer el compost eh, a través de toda la poda eh, del distrito. Como hay una empresa que hace eso, eh, tenemos los vehículos, tenemos todo, nos falta todavía condicionar un lugar y poder habilitarlo en la provincia de Buenos Aires, que es lo que corresponde. La idea está, eh, las ganas están. Eh, ya se hizo todo un estudio previo estamos esperando, lamentablemente hoy tuve una reunión con el OPDS a ver de qué manera podían ellos visitar el lugar donde queremos abrir eso para poder empezar a trabajarlo rápidamente, de hecho la maquinaria está también, tenemos dos chipeadoras, tenemos máquinas, tenemos tractores tenemos el lugar, pero necesitamos la aprobación de la provincia de Buenos Aires porque como Estado tenemos que hacer las cosas bien no podemos eh, y hacer cualquier cosa en ese sentido, no podemos estar improvisando, tenemos que hacer las cosas en función de lo que nos dicen las leyes provinciales. ¿no? Eduardo, eh, tenemos una pregunta que para cualquiera de los tres, eh, ¿es posible la complementariedad entre cooperativas de reciclado en un mismo municipio? O sea, la convivencia entre distintas cooperativas, Buscando lo mismo, sería básicamente la pregunta. Me imagino que Noelia estás como para contestar. Siempre que haya eh, cooperativas de reciclado eh, y o, o diferentes emprendimientos y que tenga... Eh, la inclusión social como uno de los pilares fundamentales, yo creo que no, no hay ningún tipo de inconvenientes. Es más, nosotros lo vivimos día a día y no tan solo eh, con las empresas o con los vecinos, nos pasa con las campanas también, Edgardo te puede contar eh, la experiencia que tiene el municipio. Eh, residuos hay para todos. Eh, y cuando un vecino separa sus reciclables, no... A ver, nosotros no peleamos con aquel reciclador que necesita llevarse un cartón para poder eh, dar de comer a su familia. Entonces, yo creo que todo este tipo de, de emprendimientos eh, son muy genuinos en cuanto al cuidado medioambiental, también como la inclusión social. Así que sí, pueden convivir eh, tranquilamente. nos decían, creo que Eduardo, esto de las 800 toneladas, eh, diarias cosas de las 400 que ustedes están pudiendo trabajar mensualmente da que esto acá hay para mucha gente y como para poder ampliar un poco más la base en pos de la economía social y también en pos de la ecología, ¿no, Eduardo? Sí, totalmente, totalmente, yo lo dijo Noelia y nosotros siempre nos hemos decir, o sea, residuos hay para todos o sea, no hay que estar peleando por nada porque la verdad que hoy Tengamos en cuenta que el municipio de Tigre, unas 70.000 personas deben estar utilizando el programa semana a semana y somos 550.000 habitantes. O sea, mirá lo que queda para recorrer. Si nosotros decimos que hoy estamos en esta tonelada de recupero, imagínate cuántos creando se pueden beneficiar. ¿no? Está bien que como Estado nosotros somos los primeros que les exigimos o le exigimos a la cooperativa tener toda la documentación en regla, todo lo que tengan los cursos de seguridad y higiene, los matafuegos, la cartelería, o sea, pero no como algo persecutorio, sino como algo de crecimiento, no para que la, la, la cooperativa no, no se sienta apartada del mundo, o sea, tenemos que ir mejorando, tenemos que ir creciendo, y el Estado lo que tiene que hacer es dar una mano para que esto se pueda llevar adelante. Yo creo que por la cantidad de residuos que se generan, no solo en Tigre, en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, eh, la cantidad es tan grande, tan grande, que la verdad que si tenemos en cuenta que la mitad, el 50% de esos residuos son reciclables, y si le prestamos un poquito de atención, un 20% también lo es, pero ya quedémonos con ese 50%, la cantidad de trabajo digno y la cantidad de recursos para la industria del reciclado que se puede encontrar. Y esto generaría un sustento para que las cooperativas puedan empezar a demostrar sus capacidades, que puedan demostrar su capacidad de trabajo, su, su inventiva, porque para ser reciclador tenés que ser muy inteligente, ¿no? no es algo tan simple porque tenés que encontrar las maneras de generar ese trabajo y lo, lográs un montón de cosas. El tema es que, bueno, hay que dar el paso que es el primer paso el que todos tenemos miedo. Pero bueno, antes de correr tuvimos que aprender a caminar, y es así, el primer paso siempre nos costó en la vida, de cuando estábamos gateando y tuvimos que dar el primer paso, nosotros como Estado en Tigre lo hicimos. Obviamente, al contar con la, rec con la recicladora, en el distrito con este sistema de trabajo que ellos proponen, se nos hizo un poco más fácil, un poco más fácil, un poco. Porque después depende de nosotros lograr que ese vecino haga las cosas bien para no perjudicar a los compañeros de la cooperativa. Porque si nosotros trasladamos todos los residuos mezclados, húmedos, y todos no generamos esa calidad de vida que todos queremos, nadie quiere abrir una bolsa de basura toda podrida para sacar una botellita de plástico. Nadie está preparado para eso. Nadie. Nadie. Algunos lo hacen por necesidad, pero eso... No es el problema de esa persona, el problema es de otro lado. Pero si nosotros logramos tener un destino sustentable, tenemos que lograr que ese residuo llegue en condiciones de ser reciclado. Si no, es basura. Y no es un problema de la cooperativa, Es un problema nuestro que no hicimos bien la campaña, ¿se entiende? ¿Sí? Igual se igual sumo, sumo una cosa más, que es que ahora las organizaciones federativas y confederativas tenemos una mesa donde estamos tratando de organizar estas situaciones para que no haya competencia eh, eh, entre entidades eh, entre entidades cooperativas, digo, que haya convivencia porque tal cual se expresa eh, la, residuos para el trabajo articulado hay mucho. Entonces, eh, la verdad que pasar eso, y de hecho, hace hace dos meses que venimos articulando en diferentes municipios para que no haya esa, ese tipo de competencia. Eh, y, y a través de las organizaciones federativas, confederativas, tratar de organizar estas situaciones según el distrito. Gracias. Consulto, ah, perdón. Sí, no, sobre la misma línea, ¿cómo es la convivencia con las empresas privadas? Acá conocemos varias con, con nombre y apellido, pero ¿hay, hay, hay algún, alguna disputa, algún territorio, o no, esa convivencia es normal? No, no, no, lo más mínimo, lo más mínimo, no, no no tendría por qué haberla, o sea, no tendría por qué haberla, no no. No, no, no, no, no estamos en su terreno, a ver, lo que hacen los recicladores no lo hace nadie, nadie va a la facultad a estudiar para abrir una bolsa de residuos, o sea, lo que hace el reciclador es generar un sustento a través de recuperar estos materiales, nosotros lo que creemos es que hay que hacerlo dignamente, no sirve de nada andar con un carro... En el hombro, durante 12 horas, al rayo del sol, sin un baño, sin nada que te cubra. Y creemos que ya en el siglo donde estamos no, eso no debería ocurrir. Yo creo que están las herramientas para hacerlo mejor. Las, las empresas privadas son empresas. O sea, vos para la empresa sos un número. En una cooperativa tenés nombre y apellido. Eso es lo que define el cooperativismo y la economía solidaria de lo que define una empresa tradicional. o dejás de ser un número... Para pasar a ser, Edgardo Jalil, Noelia Segovia, Ramiro Martínez, Mónica Sandoval. O sea, te puedo dar el nombre de las 57 compañeras de la cooperativa y que sabes que tienen un hijo, que sabes que no tienen techo, que sabes que necesitan esto. Eso es lo que cambia. Entonces, no tenemos nada que ver con las empresas. Trabajamos con las empresas y se le brinda un servicio de calidad. Donde la empresa puede elegir con quién quiere trabajar. Gracias a Dios y gracias al trabajo, nos eligen a nosotros. ¿Por qué? Porque le brindamos servicio de calidad, porque le damos respuesta a una problemática que ellos hasta el momento no tenían cómo resolverla. ¿Está? Porque, ¿cuál era? Era juntar todo en una batea y tirarlo de ese anse. Nosotros decimos, no, pará. Nosotros lo pasamos a buscar, este residuo, lo podemos reciclar, lo pasamos a buscar, y el otro es basura. O no lo consumas, o tirarlo donde vos quieras, o donde corresponde, ¿entendés? Pero... Se trabaja, o sea, obvio, te lo digo ahora después de 12 años, ¿no? Los primeros años te, te llevaba, te llevaba, pero es como todo, o sea, es abrir un kiosco, abrir un almacén, eh, vender flores en la esquina de un semáforo, todo nos cuesta al principio, después todo vamos creciendo. No, no tenemos diferencia con ninguna otra cosa, es lo mismo, digamos. Pero hoy las empresas son empresas, las cooperativas, como creando, somos cooperativos. Gracias. Les paso otro grupito de preguntas. Eh, nos preguntan cómo están trabajando eh, con, la, el, con la pandemia. Por otro lado, eh, preguntan también si hay alguna legislación municipal para terminar con los basurales a cielo, a cielo abierto. Entiendo que quien pregunta esto es del interior, de, no del Gran Buenos Aires, porque dice que hay muchos eh, basurales a cielo abierto. Y otra pregunta que nos dejaron es eh, que, eh, de la provincia de Entre Ríos, que dice que eh, si conocen, eh, a ver cómo es que dicen, eh, empresas que utilicen eh, materiales para recicla reciclar salvo el papel, porque eh, no parece que no hay. Dice, las, las experiencias que conozco de cooperativas de trabajo, que trabajan en planta de reciclaje, en esta ciudad del interior de Entre Ríos, ¿Difícil llegar a empresas que utilicen materiales para reciclar, salvo con el papel? ¿Conocen alguna experiencia ah. en las mismas condiciones? Y otra pregunta sobre el trabajo eh, de las mujeres, ¿no? si tienen algún tipo de consideración con respecto a licencias por maternidad y demás. Bueno, bueno yo bueno, te hablo de la legislación, yo te voy a hablar del tema de, a ver, las legislaciones de basurales a cielo abierto es muy compleja y depende de cada provincia. No, no, no hay. Hay leyes provinciales que obviamente eh, castigan y multan a cualquiera que tenga un terreno y vos vayas y arrojes esos residuos y esta persona se beneficia económicamente porque el mayor problema son los bolquetes, Los bolquetes que no tienen un lugar donde arrojar, no tienen regulación, no tienen seguimiento, no tienen montón de cosas. Yo creo que cualquier provincia, cualquier localidad que quiera corregir los basurales abiertos debe, debe eh, prestarle atención a esta situación. Nosotros en Tigre tuvimos un problema muy grande eh, y hoy lo que se reglamentó desde Tigre fue que esos volqueteros tengan que ir a descargar al CEANSE, que es el único lugar donde nosotros tenemos habilitado para arrojar los residuos. Estando en la provincia de Buenos Aires, el único lugar que tenemos permitido para gestionar los residuos húmedos de obras y todos esos son, es el SEANCE no tenemos otro lugar entiendo que la problemática en el interior del país es más compleja por lo general porque son poblaciones muy pequeñas que costear un relleno sanitario eh, oficial es muy costoso por toda la demanda de obra que se requiere ahí ya la verdad que no está dentro de la órbita nuestra, pero hay experiencias, hay consorcios que se han hecho entre varias poblaciones de pequeñas que han podido resolver este problema o que están en la intención de resolver este problema, mancomunadamente entre todas las partes se ponen de acuerdo, se genera el, el ingreso económico para que una empresa pueda gestionar el residuo, el residuo sanitario y que de esta manera se puedan gestionar bien los residuos. La verdad que son legislaciones provinciales, hay que estudiarlas muy bien, ver de qué, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero tengo entendido que hay consorcios en el interior del país que ya lo están logrando, lleva tiempo, pero bueno, es como todo. Estamos acostumbrados a la basura, eh, eh, como que no existe después. Nosotros nos llena de olor la cocina, la sacamos afuera y por arte de magia desaparece. Nadie nunca se preguntó qué pasa con eso. Nos acordamos cuando se prende fuego, y hay un humo negro, pero bueno, eso hay que corregirlo, y nosotros somos conscientes que hay que corregirlo, pero bueno, depende de cada provincia. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre cómo está, nos estamos cuidando en este tiempo de, de cuarentena y con el tema del COVID-19. Eh, en un principio, eh, creo que fue el primer día que, que se declaró la cuarentena y demás, bueno, tuvimos que parar la planta porque no sabíamos cómo debíamos continuar y demás y cómo tomar eh, los recaudos necesarios. Es ahí, bueno, cuando nos pudimos comunicar con el OPDS, que también envió un comunicado a todos los recicladores de cómo debíamos eh, tratar los residuos de ahora en más. Eh, nosotros, todos los materiales que llegan a la planta, eh, son aislados, eh, los, eh, le tiramos una eh, lavandina con, diluida en agua, y luego de 24, o 48 horas, recién ahí lo podemos empezar a procesar. Eh, también en el tema de la planta, hoy están trabajando tanto chicos y chicas, eh, están llevando a cabo las tareas con doble guante, primero con un guante de látex y después con el guante moteado, también cada uno tiene su barbijo, luego cada vez que tienen que ingresar a la planta, bueno, se toma la temperatura, se hace la, la desinfección de, de todo lo que es eh, la ropa y demás. Pero bueno, eh, intentamos tomar lo, todos los recaudos necesarios. Estamos trabajando con residuos, sí, que vienen de muchísimos lugares. Eh, entonces yo creo que es muy fundamental que nos estemos cuidando entre todos. Eh, después. A ver, está muy bueno porque hay gente que entiende cómo trabaja en nuestra cooperativa y que entiende que atrás hay un montón de personas involucradas en el proceso. Eh, ustedes pueden estar en nuestra planta, que no va a haber olor a, a, a podrido, y esto también es producto de la capacitación que se da a los vecinos, y se les habla, le conversa, también hacemos la llegada a través de redes sociales, eh, y bueno, y en base a eso llegan los residuos en condiciones muchos te ponen un cartelito donde dice esto ya está eh, desinfectado, eh, o los mismos los vidrios, o sea, lo van acondicionando como corresponde, entonces eso es un mimo que nos hacen a, a nosotros todos los, los recuperadores urbanos, eh, y también motiva a, a la gente y que no tengan miedo, que eso también es algo que, que no sabíamos cómo llevarlo, era el miedo de si podíamos seguir procesando o no los materiales, eh, entonces cuando empezaron a llegar todos esos mensajes eh, realmente bueno, fue, una, fue una caricia al alma y por otro lado también nos preguntaban el tema de la participación de las mujeres eh, yo no hablaría tanto de la participación de la mujer sino también de todos los socios en general hablaban de la licencia de maternidad nuestra cooperativa también tiene licencia por paternidad eh, cada vez que a ver como comentaba Edgardo antes, ¿no? Nosotros, eh, cada persona, que, cada socio que está en nuestra cooperativa es un compañero, ¿no? Tiene su nombre, su apellido y también su familia eh, que está atrás. Es por eso que más allá de que uno te, le pueda dar licencia, eh, siempre está atrás de cada problemática que ellos tienen, ¿no? En el momento de que el hijo tiene que egresar y tiene que ir a, al colegio o acompañarlo a alguna reunión, el primer día de clases, eh, no tan solo pensamos en la mujer, sino también pensamos en aquel padre presente en la familia, eh, y, y también, bueno, como... No sé si habrán podido ver todos mi presentación, yo decía que el 60% de las chicas, de, de los participantes de la cooperativa son mujeres y el 90% sostén de hogar. Eh, muchas de las personas que trabajan con nosotros no saben leer, no saben escribir, eh, también... Estuvieron terminando el secundario mientras trabajaba con la cooperativa, y entonces, de todas esas maneras, nosotros intentamos acompañarlos en, lo, en la medida que sea posible. Así que, si bien intentamos, a ver, tomar todas lo, las leyes o todos los beneficios que pueda llegar a tener un trabajador, eh, yo creo que nosotros le damos. Todo eso a, a nuestro socio y más todavía, porque estamos acompañándolos en cada momento de, de su vida. Gracias. Sebas, ¿vos tenés eh, alguna otra pregunta? Sí, o Dios, que tengo, tengo tres preguntas. Eh, una, imagino que para e imagino que la hace un cooperativista. Eh, te la dejo a, a tu criterio, Noelia, si quieres responderla. En cuanto a los ingresos de retiro de los socios, eh, ¿se pueden estimar? Están preguntando básicamente cuál es el ingreso promedio que genera esto en términos económicos. Bien, como comentaba hace un ratito, nosotros siempre eh, de, garantizamos al socio el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Y después de eso. Eh, tiene muchísimas más eh, más beneficios eh, de, de cómo puede seguir de, trabajando, de, dependiendo bueno de la antigüedad, de, de los premios que pueden llegar a, a tener, ¿no? Eh, así que si necesitan algún número, eso depende muchísimo de cómo viene trabajando cada socio. Se va liquidando por hora, se va liquidando por antigüedad y demás. No eh, eh, Hablabas en un momento de botellas de vidrio y demás, y hay de una pregunta referida al tema que habla de trabajan dos materiales que tienen muy bajo valor en el mercado, y hablan de Petrapac y de vidrio, puntualmente. Y aquí el valor en el mercado tiene que ver con la reventa. No, a ver, hay dos cosas. Vos pues para ser destino sustentable tenés que gestionar todos los residuos. entonces, independientemente del valor o no, sé que es difícil para los cooperativistas esto. Lo que te, te sirve del vidrio es eh, el volumen que vos tengas. Si bien el valor hoy en Creando en Tigre es de 90 centavos, que no es nada, hoy nada vale 90 centavos, entonces, eh, tenés que verlo eso y tenés que analizarlo en función del volumen y el trabajo que a vos te lleva poder reciclarlo. En el caso del Tetra, de la empresa Tetra es más complejo porque es un residuo que hoy no tiene una alternativa, no hay un, una empresa que claramente lo recupere, entonces debemos, debemos buscar, buscar qué comprador hay, cuánta es la cantidad que te viene, eh, es medio difícil eso, porque ese es un producto que se puede reciclar, que tiene un valor en el mercado, pero no hay una empresa que efectivamente se dedique de lleno a recuperarlo. Entonces, tenés que trabajar con intermediarios, que por ahí te pagan 90 centavos, un peso, un peso 20, pero que no te garantizan que se compre ese material. Entonces vos por ahí estás dos meses juntándolo, y cuando lo vas a vender ese no lo compra más. Entonces todo el trabajo que vos hiciste, es una pérdida para la cooperativa y es una pérdida para la, el vecino y la persona que lo separó y lo recicló, ¿se entiende? Entonces, hay dos temas, el vidrio se recicla 100 millones de años porque el botellero existe de toda la vida. Ahora, claramente es un monopolio, porque uno, sí, monopolio porque uno solo lo trata y ese pone el precio que quiere lamentablemente ahí somos rehen, ahí yo creo que el Estado Nacional debe estar, que las empresas privadas deben estar, ¿para qué? Para generar un mejor valor, para acompañar todos estos procesos productivos, que son las cooperativas de recicladas. De otra manera, no, no se va a poder seguir reciclando, hoy 90 centavos no es nada, la verdad es que poner una persona, no sé si ustedes conocen cómo se, se procesa el vidrio, acá se deja un bolquete, en el caso de CREANDO tiene una moledora de vidrio, pero en el caso de otras cooperativas es una persona dentro del bolquete con una masa golpeando las botellas de vidrio. Es un trabajo prácticamente inhumano. ¿Para qué? Para ganar 90 centavos el kilo. Bueno, si vendés, ponerle 4.500 kilos un bolquete, lo multiplicás por 90 centavos, por 4, 5 bolquetes por mes y hace una diferencia. No es la diferencia, pero es un ingreso. Ahora, si te vinieran dos botellitas solas, no podrías juntarlo. Es más barato tirarlo a la basura. A nivel de federación, ¿querés agregar algo sobre este punto? No te escuchó. Okay. No se escuchó. Mira, te preguntaba si a nivel federación, si querías agregar algo sobre ese punto a nivel federación de cooperativas sobre los precios de los valores de los, de, los, de, la, de los reciclados y demás, si hay algún tratamiento de esto a nivel federación. Se cortó Rami, te contesto yo. Sí, sí <risa> tenemos algún problema técnico ahí. Gaby, ¿tenés Mirá. alguna pregunta más? Preguntan, a ver, esperen que me perdí acá. Preguntan también por el tema de los basurales, Dice, si las cooperativas trabajan en esos basurales eh, eh, o en algún afluente donde cuando llueve se tapan las zanjas debido a la mucha basura. Y la verdad que no sé, a ver, nosotros lo que queremos es evitar que el reciclador esté trabajando dentro del basural, o por lo menos, si está trabajando dentro de lo que es el basural, que tenga un lugar, que tenga un calcón acondicionado, que tenga la manera de recibir la basura ya separada, que no deban procesar de los camiones estos que vienen, que juntan la basura común y corriente. O sea, como te dije al principio y como defendemos con Ramiro desde Conarco, con Noelia desde Creando y yo desde Tigres, que la separación en origen es inclusión social. Nosotros no podemos pretender que la gente hoy esté viviendo dentro de un basural y recolectando. De ahí, yo creo que el Estado debe estar presente, debe darle las herramientas para que comience a gestionarse y debe, estar prepara debe prepararlo para que vean y debe comprometerse a hacer esta recolección diferenciada, desarrollar diferentes programas que permita que el vecino se pare en origen y que eso que se pare en origen llegue hasta cooperativa o asociación civil o lo que decida el municipio hacer. Yo conozco experiencias de municipios que no están con cooperativas, que convoca a la gente y la, los pone como empleados municipales y trabajan en una planta del eh, municipio. Ejemplo, San Miguel. San Miguel trabaja con una cooperativa, pero son empleados municipales. Le genera el ingreso mensual básico más la ganancia después de lo que venden. Entonces eso les permite a ellos trabajar cómodos, trabajar sobre, sobre residuos separados en origen, y es otra manera de trabajar, es otra manera de estar unidos con el municipio, pero no está mal tampoco. O sea, hay que ser creativo en este sentido, hay que ser creativo, hay que ver que esto no es un gasto, es una inversión a futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y hay que, hay que, hay que dar el primer paso. Yo lo que digo, hay que convencerse de poder llevar adelante un proyecto, un programa reciclado, entendiendo, entendiendo que hay una obligación de hacer esta promoción ambiental que invite a los vecinos a separar en origen. Hoy entender que un camión de basura va a llevar esos materiales a una cooperativa donde va a haber 50 personas, de las cuales el 60% son mujeres o estén de hogar. Y va a tener que sacar el cartón, el papel, el diario, la botella de vidrio, la botella de plástico, el tetra, los bidones de una basura, toda podrida, es inhumano. Ya eso no es trabajo, eso no es un recurso económico. Entonces, se pueden hacer millones de cosas, lo que hay que hacer, hay que empezar a hacerlas, pero siempre, siempre formando al vecino que es el primero en la cadena de valor, porque si el vecino no se para en origen, no hay nada que se pueda hacer. Si nosotros no tiramos nuestros residuos responsablemente, no hay nada que se pueda hacer, pero hablo de nosotros, hablo de cada uno que, que participa en este chat. Todos somos responsables de lo que consumimos. Ahora, si yo termino la botellita de gaseosa y la tiro en la calle, ¿qué voy a hacer? Ahora, si la llevo a un lugar para que eso pueda ser recuperado, ya estoy haciendo mi aporte, ya estoy aportando con mi granito de arena a todo este trabajo. Eso es lo que hay que estar convencido. Ahora, hay posibilidades, un montón de hacer. Lo que sí tenemos que entender es que la gente no puede estar trabajando en un basural. Yo los invitaría a que, re, a que visiten basurales a ver si pueden estar ahí una hora. El olor es tan asqueroso que no podés. O sea, las enfermedades, nos preocupa la pandemia, las enfermedades que te podés pescar por las moscas, por las ratas que hay en un basural, son impresionantes. Entonces, pretender que la gente siga trabajando ahí, en esas condiciones, para mí es inhumano. ¿Cuándo podemos hacer las cosas mejor? Y hay experiencias que muestran que se pueden hacer las cosas mejor. Ramiro no te puede contar de la experiencia de Gualeguaychú, donde las chicas y los chicos están trabajando, pero están trabajando organizados, de una manera concreta, con recursos, con un acompañamiento del Estado. Eh, los dejo a Ramiro, porque si no, lo voy a decir yo, pero él les va a contar de la experiencia de Gualeguachú, que es una experiencia de un relleno sanitario con una planta procesadora de residuos. Nada. No, no, no, a ver, en base a eso, yo igual me quedé con la pregunta anterior con respecto a las lo, mejoras en los precios. Digo, también eso es un. Además de las políticas públicas necesarias es parte del, eh, del armado de lo, del sector cooperativo, digo, el, con las cadenas de valor cooperativas, donde podamos mejorar los precios de reinserción de materiales, por eso promovemos siempre la articulación entre los rubros, digo, así como existe una red de recicladores, existe una red metalúrgica, una red gráfica, y toda esa potencialidad del trabajo colectivo de las cooperativas, eh, de cada uno de los rubros, mejora también lo, los precios y a veces les permite trabajar colectivamente privadas. Eso por una parte, y con respecto a la, al modelo de Gualeguaychú, el modelo de San José, eh, son articulaciones de trabajo entre, entre el Estado y en los municipios donde el Estado tiene fuerte presencia y en, con diferentes eh, modalidades, con, o tanto con la prestación de un ecoparque para la, el trabajo cooperativo y la, y la dignidad de un grupo de 60 recicladores en Gualeguaychú, así como la certificación en Pinamar, por parte de una cooperativa, teniendo una planta en Comodato, eh, a, junto con el municipio de Pinamar. Eh, parte de todo esto es el trabajo, el trabajo de las federaciones y confederaciones para la representación, y la, la, justamente la, la, la, la pelea por las políticas públicas que representen a cada uno de los sectores. Estaba viendo alguna, algunas preguntas que, que a veces entran en el chat y lo estaba, estaba observando, de qué, qué organismos de Estado pueden asesorar además del INAES y con respecto al rubro gestión de residuos, siempre es conveniente re, eh, dirigirse a la, al organismo provincial que gestione le, lo, los recursos, bueno, los residuos o secretarías de ambiente, y además hoy por hoy a las políticas públicas que está promoviendo el Ministerio de Ambiente de la Nación, eh, junto con otras entes como es el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Trabajo. Parte de todo este trabajo, de las federaciones es el resultado de, por ejemplo, creando conciencia y otro montón de cooperativas que, que siguen pensando en un mundo mejor para, para los asociados cooperativos. Muchas gracias, Ramiro. No sé, Gaby, si tenés alguna pregunta más. No, no quedan más preguntas. Hay una, pero me parece que ya en cierta forma ¿Y ha sido escucha? contestada. Que tiene que ver con eh, la concientización de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué acciones hay que emprender? Eh, igual creo que, que ha, ha habido comentarios sobre el tema, pero si quieren, si quieren hacer alguna reflexión final sobre este tema, cualquiera de los tres compañeros. Mirá, sí, a ver, para nosotros, como yo decía en mi exposición, fue una sorpresa que el, el municipio Tigre se adaptara rápidamente al programa de reciclado. ¿Cómo me convencí de eso? ¿Por qué se generó? Yo pensé que iba a llevar mucho más tiempo, porque teniendo la experiencia de Creando, a nosotros nos llevó mucho más tiempo. ¿Pero qué pasó? Nosotros empezamos por el 2006. En el 2006 nadie hablaba del medio ambiente, nadie hablaba, nadie se debatía. O sea, existían los recuperadores urbanos y nos enojábamos porque nos rompían la bolsa para sacar el cartón. O había publicidades en, en, en Cava que el problema de la basura era que tapaban los desagües los días de tormenta. O sea, no había una discusión sobre qué pasaba con esa bolsa de residuos. Yo creo que hoy los tiempos llevaron a que la gente esté más atenta. ¿Por qué? Porque ya nuestros hijos nos están enseñando de a poco. Nuestros hijos nos están enseñando a que ya no podemos tirar el papel por la ventanita del auto o, o mismo el cigarrillo. Y es, es esto, es un cambio cultural. Lo que pasa es que hoy la gente está más adaptada a ese cambio. Y lo necesita. Está, ¿No les pasó a ustedes, y esto es una consulta para que la pensemos todos, no les pasa a ustedes que van caminando por la calle y se encuentran con una persona que va caminando con ustedes y tiene una botellita vacía en la mano y no la tira? ¿Con cuánto se deben cruzar? Presten la atención. Esa es la conciencia. En otra época, como cuando fumábamos adentro de un bar, fumábamos en los aviones, fumábamos en lugares cerrados y un día dijeron no se fuma más dijimos, ¿qué va a pasar ahora? Y nos acostumbramos, nos amoldamos. Hoy nos pasa eso, hoy la gente va caminando por la calle y ya no tira, busca un lugar donde arrojarlo. Busca un lugar donde arrojarlo, preferentemente una campana de reciclado, un contenedor de reciclado, o se lo lleva a su casa, o, como hago yo, lo tiro atrás en el asiento, atrás de mi auto, cuando me quiero acordar tengo un creando conciencia atrás del auto, pero bueno... Eso pasa, eso pasa, véanlo, pasa en las grandes ciudades, pasa en todos lados ya, hay una conciencia ambiental, nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer eso a través de una campaña concreta, a través de darles estadísticas concretas, a través de hacerlo transparente, que cualquier vecino pueda conocer la planta de Creando. Nosotros del municipio armamos un chat para que la gente se anotara que quería conocer la planta. ¿Saben cuántos se anotaron la primera vez? 75 vecinos, no, pero fue, dijimos, Ve, vamos a ver qué pasa, 75 vecinos se anotaron y se inscribieron para venir a conocer Creando, nos pasó con los programas estos que estuvimos haciendo de educación vía Zoom, que también lo hacíamos para los colegios y un día se nos ocurrió, che, ¿por qué no lo ponemos en las redes para los vecinos? Ahí está, 3.000 vecinos se anotaron, y escucharon, entienden que la gente está interesada, tenemos las herramientas, hoy la pandemia si bien es mala y nos lleva a estar encerrados en casa, también nos permite que pase esto, que a través de la tecnología podamos llegar a todos lados. Entonces ya no hace falta que vos tengas que tomarte un colectivo, tengas que venir en auto, que se puede hacer a través de estas pantallas, y a través de estas charlas, y a través de este trabajo mancomunado entre todos, ustedes que lo arman, y nosotros que participamos. Así que... Aprovechenlo, no bajen los brazos. Hoy el mundo está preparado y hay que darle las herramientas al vecino para que pueda reciclar, para que pueda separar en casa y nosotros gestionar esos residuos a través de un destino sustentable. Gracias. Tenemos dos preguntas que por ahí. Sí. Ah, perdón. Dos reflexiones porque estaba viendo que es muy interesante lo que decía Edgardo y veía la, una pregunta de la cooperativa R3. Realmente, gestión de residuos, la gestión de residuos no se discute ni, la, ni, el, ni el cuidado ambiental. Eh, la, la, el cuidado ambiental, la gestión de residuos hoy es decisión política. Digo, ya, ya pasó el año pasado en un encuentro de cooperativas que de, de, de recicladores donde discutíamos esta cuestión y, y la, una de las conclusiones de ese encuentro fue que eh, hoy por hoy el, el cuidado ambiental, tal cual contaba Edgardo, las nuevas generaciones que tienen incorporado el reciclado, el cambio de hábitos de consumo, eh, están instalados. Las, lo que falta en muchos lugares es la decisión política de llevar a cabo justamente, igual que a la redundancia, política en la gestión de residuos, en la aplicación de normativas, en las políticas públicas. La verdad que ese comentario me parecía muy interesante, que, que, que es verdad, con respecto a la reflexión de esa cooperativa R3. Y otra cosa que el cooperativismo y que expresaron tanto Noelia como Edgardo es que somos el, la economía con rostro de personas, nosotros no somos un número eh, que excluimos a, en medio de esta pandemia a, a nadie, al revés, hemos generado 10 puestos nuevos de trabajo eh, y así en muchas otras cooperativas que no han podido incorporar eh, compañeros en este periodo, han, so, han sostenido todo su puesto de trabajo, eh, más allá de, de la pandemia y más allá a veces de estar paralizados. Pero creo que una síntesis del cooperativismo es la economía con rostro de persona Gracias. Les dejo una última pregunta y después los invito a que hagan una reflexión final cada uno, así vamos cerrando. Es, son dos preguntas que en realidad están vinculadas, que es, si conocen experiencias eh, acerca de los residuos forestales o biomasa, porque dice aquí en la Patagonia hay un problema con este tema, ya que la mayoría de los vecinos quema las podas y apeos sin aprovechar los, este recurso, ¿no? desde Bariloche dicen eso. Y la otra pregunta es sobre los residuos patogénicos de centros odontológicos, bioquímicos, peluquerías y veterinarias, si llegan a la cooperativa o son tratados por empresas privadas. No sé quién, quién quiere decir algo al respecto y después no, hagan una reflexión la, final cada uno. La verdad que con respecto a los residuos patológicos, patogénicos, esto, no, esos son gestionados por empresas que se dedican pura y exclusivamente a tratar esos residuos. Esos residuos no deberían llegar ni siquiera al relleno sanitario, ya no a la cooperativa. Si nos encontramos... Que muchas veces eh, nos han llegado jeringas, nos han llegado residuos, que la verdad que es lamentable, porque la gente el día de hoy por ahí se preocupan por no tirar una pila a la basura, pero te tiran una jeringa, ¿viste? Entonces es una contradicción en sí mismo. Eh, yo creo que lo que debe hacer, o lo que tiene que haber ahí, tiene que haber una gestión eh, del Estado para controlar que eso se cumpla. En el caso de Tigre se cumpla, no, no tenemos eh, muchos problemas porque eso ya está gestionado directamente a través de empresas que se dedican pura y exclusivamente a tratar este tipo de residuos, ya sea en las salitas de atención, en los HDI, en los hospitales, la verdad es que esa gestión es tratada de esa manera. Y con el tema de lo forestal, creo que ninguno de los chicos va a poder responder, igual que yo, porque desconocemos lamentablemente eh, lo que puede pasar allá en Bariloche. Obviamente, que como sucede en cualquier lado, estamos en contra de cualquier tipo de quema. Creemos que hoy las tecnologías nos deben permitir reutilizar esos residuos de algún modo. Esas quemas discriminadas como la que hemos vivido estas semanas anteriores, de humedales, de islas y todo eso acá, me parece que todavía que eso no debe suceder más. Eh, la, no, no, no te puedo dar otra explicación porque desconozco del tema y no... Pero sí, sí creo que la solución no es prender los fuegos. ¿eh? O sea, prender fuego a algo no es solución de nada. O sea, yo me tomaría mi tiempo y propondría otras cosas. Deberíamos estudiarlo, deberíamos estar atentos, tendríamos que ver un montón de factores, pero creo que la quema no es la solución de nada. De nada, de residuos, de hojas, de nada, de nada, de nada. ¿Y ahora? Bueno, ya estamos en, en tiempo final, así que compañeros, si, si quieren hacer una reflexión eh, para dejarle a los que están participando, ya nos vamos despidiendo. No, una reflexión desde el, más que nada del movimiento cooperativo es... Eh, digo que somos uno de los, de los pocos movimientos que linealmente el tiempo ha crecido, digo, hace 175 años éramos 28 cooperativistas, hoy somos 1.217 millones en todo el mundo, uno de cada seis eh, seres humanos de dos es cooperativista, y con respecto puntualmente a abordando la gestión de residuos, creo que las cooperativas sociales eh, y en la gestión de residuos, en el cuidado de adultos mayores, en el fortalecimiento de aquellas personas que salen de estar en contexto de encierro. Eh, tenemos un desafío como cooperativas del siglo XXI ya instalado y afianzado para incluir aquellos que el, el capital o el modelo de acumulación eh, está generando eh, exclusión y más que nada en esta pandemia, que creo que ha acelerado la grieta de nuevos excluidos, y el tal cual se, se pregona en el laudato si del Papa Francisco, eh, el cooperativismo tiene un rol preponderante ahora y en, lo, en los próximos años para incorporar a estos nuevos actores excluidos. Nada, gracias por el espacio y gracias eh, a todos los que, a los asistentes y a todas las asistentes. Gracias. No, Noelia. Bueno, eh, bueno, yo más que nada eh, les agradezco a todos los participantes, vi que son un montón. Eh, y bueno, espero que nuestra experiencia les haya servido. Y también, bueno, los invitamos a, a poder eh, venir a nuestra colectiva, a conocerla. Eh, bueno, si bien ahora es todo a través de, de este medio, podemos... Eh, asesorar y también demostrarle que realmente cuando se hacen eh, este tipo de, de emprendimientos donde hay inclusión social y cuidado medioambiental, eh, es muy bueno. Y también, eh, a ver, es muy interesante la experiencia que tiene Tigre con el programa Recicla. Eh, realmente nosotros estuvimos trabajando muchos años acá en el partido de Tigre y logramos que el señor intendente nos vea, nos escuche y entienda nuestro trabajo, eh, tanto es así que hoy ellos están realizando la recolección de la misma manera como la hace nuestra cooperativa y los resultados son excelentes. Así que bueno, eh, también si, si hay municipios o, o entidades públicas también podemos eh, seguir conversando más adelante. Eh, para que vean que realmente esto, muchos lo toman como que es un gasto el tema de la colección de residuos eh, reciclables y es más fácil tirar todo eh, o al seanse, o, o, o quemar, así que bueno, realmente los invito, porque no tan solo van a recuperar un montón de materiales, sino que es muy importante, le van a estar dando trabajo a muchísimas familias. Muchas gracias. gracias. Bueno, eh, yo más que nada es decirle, hacer un, un, un voto de confianza de que las cooperativas que nos estuvieron escuchando y que participaron de este encuentro entiendan que se puede, se puede lograr, o sea, hay que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas ganas, se discute mucho, pero también... Eh, sé que el beneficio al, a, a largo plazo eh, es muy grande. Y a la gente que participó y al Estado, que, o que sean de, de, de un municipio, o que sean de una provincia, decirle que confíen un poco más en nosotros, que confíen en el cooperativismo, que confíen en la manera de trabajar, porque somos una alternativa y somos una solución a una problemática. O sea, somos la solución a la problemática que es hoy la basura. Entonces, si, no, si nos permiten trabajar junto a ustedes con un convenio claro, con los recursos, con las exigencias que debe tener un municipio y que tenemos que cumplir, eh, nos vamos a estar a la altura de las circunstancias. Lo que digo es, confíen más en los compañeros cooperativistas, los cooperativistas confíen en que su trabajo es una alternativa y es una solución a un problema, y veamos todo para adelante, y como dije antes, la separación en origen es inclusión social y, y esa es la manera de, de, de entender cómo puede funcionar el Estado y el cooperativismo reciclado. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias a los tres y gracias a todos los que estuvieron participando. Eh, la verdad que ha sido sumamente enriquecedora la, la, el intercambio que hemos realizado, así que, bueno... Gracias por compartirlo con nosotros. Así que vamos terminando y seguramente nos, nos veremos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias.